Vamos a buscar alguna pregunta... Ya creo, creo que esta es la primera de todas de Hunting. Yo llevo varios personajes jugables creados y se me empiezan a acabar las ideas para ser interesantes, divertidos y distinguibles uno de otro. ¿Qué me recomiendas? Y lo importante a la, a la hora de diferenciar a los, a los personajes que creas, digamos, sí, sí. y la actividad es ponerse a crear personajes, el background es donde va a estar mucho más... la diferencia. Vas a encontrar cosas más interesantes. Tal vez, digamos, una persona que tuvo un pasado más bien trágico va a reaccionar de una manera más específica a la adversidad. Tal vez se pone más a la defensiva o, o decide tomar algo un poco más agresivo más asertivo. Gracias por la suscripción, San. Eh, por ahí alguien que se, se crió en el circo va a tener... Un, un trato mucho más sociable. Va a ser más amable. Va a ser más divertido. Va a buscar entretener. En el background. En el background va a estar la diferencia real. Del personaje. Tal vez crear un personaje que sea de otra parte del mundo. Diferente. Eh, personaje de diferente sexo. De, de Que tenga otro tipo de de, de crecimiento. Y que busque, la, que busque algo que... Los demás no buscaron. Que se interese por alguna cosa que los demás no tienen. Y cosa. Pero yo creo que está en el background. Eh, está ahí todo guardado. Eden 00. ¿Cómo hacer que las herramientas sean más importantes o útiles para mis jugadores y las sesiones? Está buena esta pregunta, me gusta. Porque sí, las herramientas a veces como que quedan de lado. Es como que se usan como una habilidad, digamos. La usás cuando... Cuando... Aparece la única oportunidad y listo Pero por ahí como DM Tendrías que generar situaciones En las que tener herramientas o saber usarlas Es importante eh, Tal vez que los personajes tengan que Construir cosas o resolver cosas Gracias a sus herramientas Un puzzle tal vez puede ser algo náutico Y, y las herramientas de cartógrafo Ayudan muchísimo para, para resolver el puzzle Entonces se puede hacer eso por ese lado eh, Tal vez, digamos, tenés algún NPC que tiene información y no le quiere decir nada a nadie A menos que, qué sé yo, les, te demuestren de verdad que son carpinteros Y le construyan algo, y él dice, ah bueno, ahora que son carpinteros, sí, dale, vamos Vamos a, eh, a charlar al respecto Lo importante de estas cosas es generarle las situaciones Y a veces pasa que cuando vos creas algo y los jugadores no lo hacen de esa manera, vos no le das la información a ellos de, de cómo hubiera sido mejor o qué se te hubiera ocurrido. Pero tal vez usar un NPC en, esta, en estos momentos es que, que ellos, ellos tienen que lograr algo y el NPC quiere lograr algo similar. Ellos hacen su camino y el NPC viene y lo hace con las herramientas. Entonces, tal vez el NPC lo pueda hacer más rápido o recibir más recompensa... O incluso mejor, porque usó las herramientas. Demostrarle a los personajes que las herramientas también pueden ser una buena idea de usar. O, o demostrar a, a, a Celos que sea parte de la aventura. Sí. Me gustó lo de las herramientas. Eneas, consejos para la primera sesión. <risas> Hay... Hay muchos, digamos. Imagino que es la primera sesión de, la, de, todas, de todo el mundo, digamos. Desde que empezamos a jugar hoy. De 0-0. Creo que el, el mejor consejo que jamás di es hacer reír al a tu grupo. Hacer reír a tus amigos. Tratar de pasarla bien. si a tu personaje le les pasa algo malo. No hay problema. Se va a curar. Se va a sanar. Pero que lo tomalo como... Parte de la historia del personaje Bueno, ahora tiene una cicatriz en la cara por esto Y... Va a estar más atento a los lobos en el futuro Cosas por el estilo Pero... La idea es relajar Tratar de que, de que el grupo fluya Crear la dinámica de, del equipo Que se pueda jugar con todos Y pasarla bien Ahí... Con el tema de la ansiedad No hace falta responder todo inmediatamente Te puedes tomar un ratito Y... Respirar hondo Y Charlar Explicar lo que hace tu personaje Con Con Tiempo y sin problemas Nadie te va a, nadie te va a apurar Shurio No sé si conoces el término Echi pero Puede que sí Puede que no Pero aquí la pregunta Para, la pregunta. para ti Cuando un personaje No un NPC Pasa a ser Cuando un personaje No un NPC Pasa a ser molesto O incómodo Yo creo que Conozco el, el, el término ecchi, que es muy divertido, y entiendo la parte de incómodo o molesto. Yo creo que si... Eh, n, n, esto Más allá del rasgo de personalidad que, que, es, que uses, digamos, puede ser cualquier rasgo, no solo ecchi. Si la persona jugándolo, está ocupando el espacio de los demás todo el tiempo, roleando, ¿no? El espacio de, de rol o compartir lo que sea el escenario, eh, ahí es molesto. Ahí es cuando la, la persona... Eh, ignora la necesidad de sus amigos de también jugar y pasarla bien Y pone su personaje por encima de ellos Que, que ese es el error Los personajes de Etsy son divertidos, qué sé yo A nosotros nos dirigió Razu eh, One Shot Y yo jugué un personaje súper súper Etsy Pero nos matamos de la risa Y muchas de las acciones que yo tomaba Eran para permitirle a mis compañeros, digamos también, porque de eso se trata, ¿no? Compartir el, el la mesa. <risa> es muy común que los personajes de este estilo estén hablando 100% del tiempo, ocupando el espacio de todos, o narrando las acciones o los pensamientos que tienen. No hace falta hacerlo todo, todo el tiempo. <risa> Cuando estás ocupando el espacio de otra persona, ahí estás molestando a los demás, y eso no es lo que hay que buscar. Vaquero. Una pregunta. Tú como DM. ¿Qué te importa más que la dinámica de grupo sea buena o que todos sean responsables y se tomen el rol de forma seria? No, la dinámica. El... Lo de tomarse el rol serio es algo difícil. Porque... Lo cierto es que... Eh. Segundito. Jugar rol en serio es... O estar riéndote con tus amigos de algo raro que pasó, o festejar un 20. Yo no me imagino estar sentado así, en silencio serio, mirando a los demás, esperando mi turno para reaccionar. No, yo cuando me imagino a alguien jugando a rol, un grupo jugando rol, un, hay una mesa, están todos charlando, compartiendo esta aventura, hay miniaturas, y un tablerito, y comida, y un menos. Así que, para mí la dinámica de grupo es sumamente importante en eso. Obviamente hay momentos en los que hay que ser un poco más serios porque están pasando cosas y el DM se, se ocupó su tiempo libre para preparar la aventura. Pero cuando vos tenés una buena dinámica de grupo, a eso se llega naturalmente, digamos. El respeto hacia todo lo que sucedió para poder sentarse a jugar es algo que se, que se consigue de manera natural, sin ningún tipo de interrupción, sin nadie que remarque nada. Y para mí va por ahí. Pues. Bueno. ¿Cómo ves a la taberna idealmente de acá a 10 años? A ver si podemos ayudar a concretarlo un poco más. <ríe> Nunca proyecté tan lejos, siempre estábamos, estábamos proyectando el año que viene o algo así. Pero... Creo que... Algo que nos gustaría a todos los que estamos es que sigamos jugando rol. <ríe> dentro de la taberna. Yo sí. Ayudando a, a gente a sumarse al hobby también. A mí me gustaría que haya otros streams, otros juegos, en otros horarios, y con otros grupos. Que haya más personalidades de la taberna y que crezca como canal. No, no por un interés monetario de nada, sino por <risa> porque sería lindo que sea así. Siento que estamos bien encaminados para ese lugar y creo que sería copado tener... Ahora, como está Lordi, y yo estoy de productor en el stream ese, y está buenísimo ser productor, eh, me gustaría que haya otros y tal vez ser productor en esos streams. Eh, algo que me gustaría de acá de 10 años es que tengamos un estudio para grabar, no tengamos que ocuparle la casa a nadie para hacerlo, sería ideal. Me gustaría que se pueda volver a jugar presencial y tener los espacios dedicados para poder jugar presencial y streamearlo. Uh, Es una pregunta bastante grande. Hacer... Hacer colaboraciones, obviamente. Seguir con las colaboraciones. No sé, tener, tener, tener algún tipo de, de reconocimiento por parte de, de YouTube. Tener alguna de esas placas sería genial. Como para... Por para, para una cuestión de esfuerzo, ¿no? Es, es un trabajo grande lo que hacemos y, y siempre estamos ahí tratando de poner un poco más, pero estaría bueno, digamos, un reconocimiento así por parte del de, de, de jefe sería entre comillas. Acá 10 años. Buah, acá a 10 años yo tendría algo? Me gustaría, digamos, trabajar, ser la persona que toma las decisiones pero que menos trabaja también. Bueno, el jueves hay stream, que yo, de Mar. Eh, pasamos el stream de... de... Lasers and Feelings para el domingo y el video semanal sale el martes. Tipo, hacer eso. Eso estaría buenísimo. Y que haya, digamos, una una producción de streams y videos constante. También, digamos, qué sé yo, si algún día termino de escribir algo, estaría buenísimo explicarlo con bueno, el nombre de la taberna y todas esas cosas. Eh, pero creo que... el. Lo que dije al principio engloba bastante. Todos los que formamos parte de Atagona queremos ir jugando rol acá. Gracias. Una pregunta re linda que no la respondí bien. Siento que me dejé muchas cosas afuera. O. O que tal vez digamos da para que respondamos todos juntos, ¿no? Porque. Luciana, Max tal vez quieran otras cosas. Eh, Jordi ahora que se está sumando también. Muy, muy linda pregunta. Eh, no le hice. No, no le hice honor. <risa> la respondí como debería. Pero ya, ya vamos a poder. Adix, ¿Cómo puedo equilibrar la dirección y el sistema con el nivel de historia? Me dicen que las dos primeras fallo, pero a nivel de historia soy bueno. <risa> bueno, bien. Eso es importante. Primero tenés feedback. Saben, te dicen dónde sos bueno y dónde sos malo. Eso es súper importante. Entonces. El tema de la historia deberías dejarlo como está. Ya sabés que funciona esa parte. Buenísimo. Lo que sigue ahora es el tema de dirección y sistema. Para el sistema hay que leer el manual Hay que, hay que sentarse y leer el manual y tratar de, de, de absorberlo Pero lo importante también es Vos que trates de, de pensar eh, alguna pelea A nivel sistema antes de que suceda en la aventura Y vos tratar de cuadrar exactamente qué es lo que va a pasar Tener los monstruos preparados y cuando alguien interactúa con el monstruo, lo primero que haces es ir a ver, ver la hoja del monstruo. Todos los poderes, todas las resistencias, todo. Así eh, mejoras más tu sistema, forzándote vos a implementarlo todavía más en el juego. Y la dirección me imagino que es lo de la narración y demás. Hay muchas... Hay, hay, hay algunas... Hay algunas formas de tipo practicarlo. Hay algunas formas de de cambiar tu estilo, pero en algún punto también es eh, encontrar tu estilo de verdad y sentirte cómodo con él. Es posible que también que a las personas no les gusten cómo narras vos por motivo absolutamente personal de ellas, pero que vos te sientas cómodo con tu narración es súper importante. Si sentís que te falta, que te falta discurso, que, que no conoces cosas, hay un montón de, de, de, de cosas en internet, por ejemplo, círculos de. ¿Cómo eran? Círculos de emociones, donde hay tipo unas emociones bien básicas, creo que son 5 o 6, por ejemplo, enojo, y se va abriendo y te va diciendo todavía más en detalle qué tipo de enojo es, hasta llegar a qué sé yo, decepción, en vez de furia. Eso te puede ayudar muchísimo, súper importante tener eso. En la parte de narración también está bueno tener escritas cosas que vos le vas a presentar a los jugadores si, si vos sabés que van a entrar en un dungeon escribite vos, tomate tu tiempo y eh, escribí la cinemática de cómo es ellos encontrando la puerta del dungeon cómo, cómo van a sentir caminar por los pasillos hacelo de antemano, lo de antemano y mientras mejor preparado estés más improvis mejor y va a ser tu improvisación así que va por ahí Creo, espero poder ayudar porque está buenísimo desde de nuevo que te digan de dónde vayas y todo bueno el feedback que es lo mejor